Que en, por ejemplo, en Haití se han suspendido elecciones. ¿Tú sabes por qué? Por tumulto, conflicto, enfrentamiento y tipo de cosas de eso En República Dominicana por deficiencia, por incapacidad uh -huh. de la institución que establece la ley responsable para organizar esos procesos. Entonces, no es posible que se siga entendiendo que la salvación de la crisis que ha generado la falta de capacidad la ineficiencia de la Junta Central Electoral y sus miembros, de los miembros de la Junta Central Electoral, no es posible que sigamos trabajando, que sea el Consejo Económico y Social que resuelva el problema que causó la, la, los miembros de la Junta Central Ahora, Electoral. Antigo, yo le voy a hacer una pregunta. <coughs> Las elecciones municipales son el día 15 de marzo. Diez días. Independientemente de lo que pase o no pase, de que se haga reunión o no se haga reunión, de que sí. se pongan de acuerdo o no se pongan se de acuerdo en el Consejo Económico y Social o con que usted le quiera llamar, las elecciones van el 15 de marzo. Sí. Entonces, Yo no entiendo para ¿cuál es, qué ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema? ¿Para es qué problema? es la reunión? eso es lo que yo digo, ¿para qué es eso? ¿Para qué es el encuentro del ¿En Consejo de ¿En qué? Económico y Ese Social? Eso es igualito, como en, <coughs> ofito, en materia de política, por ejemplo, ahí está... Póngase, ahí hay no, la... Víctor, perdón, póngase que eh, en cinco días dicen dice esa gente, es que esas juntas son ineficientes sí. y no pueden... Hay, ¿Y cómo? ¿Y la elección en ellas en tres días. Otro ejemplo, para que usted <ríe> sí. no lo aclare. Aquí <ríe> se llegó a un acuerdo, hay una comisión de la OEA, Ay, de la Organización de Estados Americanos que tiene bajo su responsabilidad que mandó Evo Morales hacer a el, hacer el experticio y revisar qué pasó el 16 de febrero pasado que hubo que suspender ya en proceso las elecciones la fecha, es el tiempo según esa comisión que tiene para hacer ese experticio, esa revisión No lo va a decir no antes ante del 15 Antes del día 15 Entonces Por lo que ellos entiendan, porque realmente no tienen el tiempo Para, es, para hacer el experticio, para hacer la investigación. Perfecto, entonces ok, Pasan las elecciones del 15 de marzo Pasó lo que pasó Entonces el 18, el 20 de marzo, en abril Viene la comisión en, eh, De la OEA que ya con los resultados Aquí, esto fue lo que pasó Dígame usted entonces. Pero mira, recalco el tema de la falta De intencionalidad. Frustrada las elecciones, suspendida las elecciones medalaganariamente por ineficiencia, incapacidad, por compromisos espurios de los miembros de la Junta Central Electoral. Sin preocupación. Se, o sea, ¿sí? se suspenden las elecciones y sustituye a la Junta Central Electoral o sustituye a la Cámara de Cuentas, sustituye al Ministerio Público de la República Dominicana lo sustituye a la OEA. Y con aplauso, por aclamación, los y las dominicanos estamos pidiendo y hemos pedido que la OEA sea la que haga la investigación, uh -huh. no el Ministerio Público, no, ¿para y para qué? no la Cámara de Cuentas, no. para determinar qué se hizo con los 14 mil millones de pesos si no se pudo celebrar las elecciones. Exacto. Para que se termine la Contraloría General de República, qué se hizo con los 3 mil y tantos millones de pesos que costó el sistema computarizado este digital para la transmisión de los, para la, la elección de, de, de, los síndicos. Sí, eso que no es problema, Antiguo. No, no. No. Entonces, lo, todo eso lo cargamos a una institución que se llama la OEA que dicho sea de paso, hay que reconocerle a Balaguer que en las más grandes crisis nunca, quiso. nunca quiso que no. la intervención de esos organismos internacionales lo resolvió con problemas eh, eh, sol las soluciones fueron nativas pues que tenía y entonces en, en, oye, en el gobierno del partido más revolucionario más que ha cambiado más al país en el gobierno del partido de Juan Bots. Nosotros estamos pidiendo por aclamación la injerencia, la intervención en los asuntos internos de un organismo internacional como la OEA. Y con un organismo, y dos, y con un organismo internacional que el MIT acaba de hacer una investigación y dice que en, en, en Bolivia, donde ellos hicieron un documento de que hubo fraude, no hubo fraude. Salvo. Pero es que esa OEA fue la que dirigió el proceso de, inver, de, de intervención en 1965, que mataron miles y miles de dominicanos. Es pues la misma institución. Es la misma institución que dirigió aquel proceso. Y esta es la que, está la que estamos pidiendo. Entonces, con el caso de la reunión de ayer, hay una serie de cosas. Lo primero es que no tiene sentido, no se va a hacer nada. Eso no va a ser más que gastar cinco o seis una caja de vino de 8 o diez mil pesos cada, cada botella. Un almuerzo de dos o 3 millones de pesos y una perdera de tiempo eh, eh, innecesaria, como es natural. Entonces, Leonel Fernández, anoche, antes de ayer, creo que fue hasta anoche, se dirige al país, como él es el omnipotente, el único, el que tiene calidad, claro. el, presidente, el ex presidente de la República. No quiere que le diga ni ex, es presidente, presidente que quiere que le diga. Entonces, se opone a este diálogo. Cuando lo correcto es que que él lo conoce tanto, porque él lo, él lo hizo, él lo parió, él lo engendró, lo crió, el Consejo Económico y Social lo que él debiera decir es que esa no es competencia del consejo de económico y social. Entonces, mire porque, mire, mire algo que yo dije. Y hace que el momento no es para la reunión de ese consejo porque no, no va a tener di, efecto. No, no, mire algo, de... mira lo que yo dije hace como dos semanas y que alguien lo comentó después, que yo dije que la, la, la manifestación, la marcha. La protesta que se llevó frente a la Plaza de la Bandera y que en el país entero se llevó a cabo era dirigida, y lo dije porque veía personas dando declaraciones dentro de la marcha que obedecían a ciertos alineamientos políticos. Por eso, yo dije en ese momento que era dirigida. Eh, Leonel Fernández se opone a esta reunión que convoca el Consejo Económico y Social porque él dice que no tiene que es inconstitucional que lo haga el Consejo Económico y Social, incluso cuando habla de la convocatoria que se convoca a los partidos políticos, él dice que hay que convocar también esa juventud que estuvo protestando porque cuando él dice eso, posteriormente a eso se concentran frente a la puca y está llevando a cabo el, el conversatorio a con los cacerolazos dos pregunta, cosas, aquí hay, somos nosotros pipiotas para no, para no saber cuál fue el mensaje que él envió ¿Qué hace? ¿por qué están esos jóvenes protestando ahí? Díganos y, do, y dos cosas, lo primero es que el Consejo Económico y Social convoca, o, o, oye que hay convocatoria, al PLD, al PLD, uh -huh. al PR, al PRM, la fuerza del Pueblo, ¿Mm? a Guillermo, y entonces convoca a la fuerza del pueblo y al partido reformista. Pero sucede que están invitando el PLD como fuerza que tiene representación en en, en, en, en, en, para, para las elecciones de mayo. O sea, lo que están invitando es al partido para que vaya en al partido que, que, que retiene, mantiene la cabeza de la alianza. Uh -huh. ¿Qué hizo el PRD? Le metió todos aliados. Fue esa la razón por la que se... Por sí, la que, por que PLD, se suspendió según, allí la reunión. un paliza. ellos no estaban invitados y, y no por lo tanto no podían... Entonces tú ves que... ahí en el PLD, que esté el PRD, que esté el del PUN, que todos los aliados del PLD lo llevó el PLD, Tigre, al fin. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Porque los lo mismos convocantes que el Consejo Económico y Social, te repito, convoca a un, a un partido en la representación de su candidato presidencial, pero viene e invita a Leonel como candidato de la coalición de partidos que incluye el Partido Reformista e invita al Partido Reformista. E invita sí, al Partido iba, Reformista. y otra cosa es que Leonel pide que participen los jóvenes. Los jóvenes no es una figura jurídica, no, no tiene, jurid, no tiene eh, personería jurídica. Eso no es una institución. Eso no es una institución. No, no. Entonces el Consejo Económico y Social. Ellos y si fueran los llamados notables. Y ellos participaron. Oye, ayer en el Frente. Oye, si fueran los llamados notables del 1986 que nombró Balaguer ante la crisis electoral de 1986, Balaguer con la junta nombraron una serie de notables entre los que estaba eh, eh, eh, el obispo de, de, de, de que era de Santiago, el dueño de la Flor, Se me Fue el nombre. Ay, Dios mío, Padre Santo. El que está dirigiendo ahora Gripino Núñez Agrippino. Collado. Pero, ah, pero, Núñez ¿Cómo era Núñez Núñez no? No, no, no, Pero, no, pero, no, pero, no, pero, no, pero no, espérate. tenía que decirme el Eterno. Y yo le, que, el, le digo, que en 1886 Pina. él estuvo también ahí, oye. Y eso sustituyó, fue la, fue la, fue la, fue la comisión de, de notable, que decidió que Balaguer fue el que ganó, no fue la Junta. Uh -huh. Entonces, con ese precedente, ¿qué buscamos claro. ahora con esto? Además de lo que decían ustedes hace un rato, no tiene efecto, porque lo que se decida ahí no tendrá impacto en, las, en la Antigo, elección Antigo, que, que está convocada para el Ustedes saben un dato, que el único país que tiene una Junta Central Electoral es Dominicana. Ningún país del mundo tiene una Junta Central Electoral. Quienes, el, quienes hacen las elecciones en todos los países es Interior y interior, Policía, en la Interior, Política Interior. Es eso. No hay una junta. No existe. Antiguo. En Bolivia no existe. En, en, en Chile no existe. En Perú pero no lo, existe. Lo peor aún. No existe eso. Pero lo peor aún es que esa Junta Central Electoral de nosotros sí. ha sido asesora de ¿No esos organismos de, de esos organismos de diferentes países, incluyendo Europa. Para incluso, mí que fue uno periódicos incluso, de Incluso, recuerdo que cuando fue Roberto Rosario. Que fue a dos o tres, de manera simultánea, países, hizo un recorrido sin embargo, con mucho orgullo. O sea, y sin, embargo, ah, países, sin embargo esos países a las 24 horas dicen no, quién ganó. Antiguo, lo que yo quiero... Decir, <ríe> a las dos horas dicen quién ganó, todos países. Lo que yo quiero es reflexionar, ante Ramón Antiguo, Acero Romero y Amigos Televisión. No que de país. alguna manera, de alguna manera tienen los partidos políticos que ponerse de acuerdo para que realmente las cosas puedan cambiar, porque de lo contrario van a tener que, que responsabilizarse a lo que puede pasar en este país. Hablamos del Consejo Económico y Social, que es una institución que tal vez para asuntos políticos no fue creada en ese sentido eso, por eso no es salario, eso se es, creó pasalario y que los empresarios <coughs> dominen el escenario bueno por eso es una institución que y fue creada que para eso para, para intervenir por ejemplo en situaciones porque ahí están representados todos los sectores de la vida nacional porque tú dices vámonos para el Cone para, que es otra institución que deberá tener el peso moral para que pueda ser mediador en esta por ahí también está, está los empresarios metidos con en lo que digo Antigua yo estoy de acuerdo ahora, eso, ahora, eso, eso, eso ahora, tiene fuerza o eso existe ahora, porque no hay instituciones entonces yo le pregunto, exactamente yo le pregunto, en algo hay que sí. creer y que tiene que creer Antigua. son los, los, los, los que son los actores principales que son los políticos que son los que nos han llevado a han llevado a nosotros a este eh, derrotero entonces tienen que, la clase política tiene que ponerse de acuerdo de alguna manera porque de lo contrario Mira, Víctor, este país Víctor, va, no va a un